Hola, muy buenas tardes, mi nombre es María Barbón y actualmente estudio en la Universidad Península de Santa Elena con la docente Amarilis Lainez Skinde. DECNEC es un proyecto de colaboración bibliotecaria que comenzó en la Universidad de Rioja. Se constituye como un portal que recopila y proporciona acceso fundamentalmente a documentos publicados en España o en cualquier lengua, en cualquier país o que traten sobre el tema hispánicos. También el contenido que incluye diversos tipos de documentos, ya que sea un proyecto que integra mentalmente en revistas, pero también en artículos como son monografías, colectivas, textos, doctorados, libros, etc. Primero que todo vamos a buscar INE. damos clic en la primera opción que nos aparece y de ahí nos llevará a otra a la página en la cual damos clic en registrarnos y aquí nos aparecerá un formulario el cual debemos llenarlo una vez estando aquí llenamos con nuestro correo nuestro correo nuestros nombres y a la ciudad que al país que pertenecemos y el, el idioma que nosotros usamos aquí nos aparecerá un usuario y una contraseña tenemos que ubicar damos clic en aceptar desea si desea recibir notificaciones por correo y aquí nos aparecerá un un, un listado de publicaciones relacionadas a distintos temas damos en aceptar y pongamos clic aquí una vez terminado eso nos aparecerá una pantallita verde en el cual nos dice que tenemos que confirmar con nuestro correo y aquí está la notificación luego de esto accedemos con nuestro correo y una contraseña damos clic en iniciar una vez estando aquí busquemos un documento que sea de nuestro interés. En mi caso sería educar. Aquí nos aparecerá un sinnúmero de documentos encontrados. Y damos con todos los documentos que nos aparecen. Y damos clic en uno. Aquí. Nos mostrará, um, mostrará todo lo relacionado, los autores, la, la localización, los idiomas Y aquí ubicamos un pequeño resumen sobre el tema que vamos a tratar Pero como no queremos un resumen, queremos el informe completo, vamos a texto completo Luego descargaremos el PDF y lo abrimos y nos va a mostrar La información completa Ahora lo mismo hacemos con Esto mismo hacemos con revista Busquemos la palabra Educar y aquí nos aparecerá ocho revistas encontradas seleccionamos una y aquí nos aparecerá el año que fueron publicadas el sumario de revista, la periodicidad, el país, el idioma, el inicio aquí hay un pequeño resumen y abajo nos saldrá los editores, la clasificación, y eso es todo. Ah, y si queremos recibir alertas sobre esta esta revista, pongamos aquí. Y regresamos. Espero que este video sea de su agrado. Muchas gracias por...